Hola amigos del canal hoy vamos a presentarles lo que es un Astra. un Astra CPC es un ordenador del año 84 en adelante eh, que salió y llevaba incorporado eh, su monitor en color y la CPU y todo lo que es los chismes y la RAM y todo iban aquí dentro funcionaba con casetes había juegos originales que son los que se compraban como hoy en día se pueden comprar en Steam pero eran formato físico y luego estaban los juegos pirateados en los que, bueno, pues se podía copiar los juegos y eh, se podía luego cargar en, en la cinta ¿qué pasa? que últimamente pues... Mmm, han sacado unas plataformas que, que mediante móviles Android pues se pueden cargar los juegos desde aquí. Entonces es un poquito más rápido. vale. Entonces vamos a probar algún juego. Eh, los juegos se cargaban o bien con la cinta, como aquí veis, o bien ya desde el móvil. Vamos a probarlo desde el móvil. Porque son mucho más más rápidos y dan menos errores. Porque las cintas daban errores por fallos en la propia cinta o lo que sea. Entonces, vamos a ver algún juego. Vamos a ver. De la G. Vamos a ver. El Gold Sangots. Como veis, aquí empieza a cargar. Y ahora carga en la pantalla. Este es el Golds and Ghosts. A ver si lo carga bien. No, sí. Lo está cargando bien. Estos juegos, pues tardaban en cinta varios minutos. Pero luego, pues se pasaron a formato digital bien mp3 y otros formatos en los que el ordenador no tiene que usar la cinta como veis no estamos usando la cinta sino a través del cable de audio llegamos hasta el móvil y lo está cargando ventaja pues que la cinta que ya puede ser vieja y pueden fallar pues tenemos esta opción el parpadeo el del monitor original no se ve ningún parpadeo. Esto es tema de, de, de las diferencias de megahercios. Aquí tenemos el Goals and Coach. Suéltame esto. Ahora que pille bien la pantalla. Este es el Ghost Angobri. Mientras carga, eh, a comentarle que, bueno, el ordenador tenía 64 bits. Lo vemos aquí. Bit no, kilobits. O kilobytes. Esto... Pues claro, tenía que ir por partes porque era, era mucho para el ordenador hacer a ver si no lo carga y no da fallo. Pausa. Bien, el juego comenzaba aquí. A ver. Bueno, como ve es una versión un poco antigua, los colores no se ven igual que, que en el ordenador original. Eh, podríamos disparar a los enemigos, a todos, incluso abrir los cofres. Sale el mago, pues nos vamos. A ver, seguimos. Aquí estamos en el árbol. ¡Oye! Fíjense, los parpadeos no son fallos de lastran, son... Son fallos de, de grabar en el móvil y, y por lo tanto pues no podemos hacer nada, nada más que jugar. Aquí está la planta, vemos más enemigos que se entierran. ¡Ay, que nos pilla! Y vamos avanzando pantalla. La calidad no tiene nada que ver con la que se ve de verdad en el Astra esto no hubiera matado pero le he puesto los cheats los cheats son pues eso eh, eh, vida infinita o que no te maten los enemigos pero el juego se parecía una barbaridad al original porque ahora empieza la lluvia ah ¿eh? y el viento entonces aquí vamos el juego era muy difícil aquí sale un cofre aquí sale un cofre pues no, no me han salido tiene que salir por aquí cerca los cofres pues te daban armadura, te daban poderes pero por ahora no me han salido a ver si conseguimos que se vea mejor aquí se ve mejor el juego, aunque se ve con los fallos Por aquí sí sé que hay un cofre fijo. Aquí, ¿ves? Me ha dado otro arma que es el mismo que teníamos. O sea que... Que no hay. Así que seguimos jugando. Este juego tiene una particularidad. Y es que la pantalla de Last trans tenía bordes unos bordes en los que los juegos no salían pero en estos juegos pues si sí, lo aprovechaba y salía la pantalla de arriba abajo aquí vamos bajando pues nos vamos a ver al primer enemigo es que jugar en un astra eh, con las teclas es una pasada O sea, el OP4 y aquí está el monstruo si se fijan en la pantalla ya está el monstruo y hay que darle a la cabeza, para La llave. Hemos pasado el nivel. Hay que darle a cargar al móvil, porque tiene que cargar la siguiente fase. Vamos a cargarla. La está cargando. fue una novedad el que se pudiera cargar desde los teléfonos móviles en vez de usar la cinta y hasta aquí la segunda parte vamos a ver vamos a ver aquí estamos en la zona de los molinos de Don Quijote y nos hemos pasado la siguiente pantalla Como ven, el parpadeo no es de las trampas, es de, de, de la grabadora que hace que, que los megahercios no coincidan, pero el juego era muy similar al original. Pues aquí tenemos ver, las trampas que podemos caer en la arena, podemos caer... Eh, por los pasadizos que hay aquí mal puestos que yo ya algunos me lo sé otros eh, eh, en este caído pero vamos a ver vamos a intentar saltar ¿verdad? hemos saltado lo hemos pasado a ver por aquí vamos, eh, vamos saltando pero bueno no la vamos a jugar saltamos el bicho que hay aquí en el medio y llegamos ahora a una colección de calaveras que hay con un demonio que no es tan difícil como el de la primera parte El de Ghosts'n Goblin 1 Sino que es más facilito Ahí va Lo bueno de jugar en estos ordenadores es que usan las teclas Ay, me he caído Mierda Bueno, empiezo desde las calaveras desde luego el juego hombre no tiene que ver mucho con la versión original pero está está chulísimo o sea, bah, me he vuelto a caer si caigo ya lo corto porque ya he perdido reflejo y encima eh, jugando eh, en el móvil eh, que es donde lo estoy grabando pues es mucho más complicado Bah, se acabó bueno esto sería el astra eh, una vez que nos matan pues una vez que nos matan pues habría que volver a cargar todas las partes y, y eso era un fastidio pero es lo que había así que espero que les haya gustado el vídeo eh, pondremos más juegos de astra desde luego en emuladores se ve mucho mejor no es que se vea mejor se ve como era el Astra de verdad eh, aproximadamente, y no como grabado con cámara, pero bueno, con esto me despido y si le ha gustado denle like y chao y hasta la próxima.